hoy tenemos el Huawei Watch Fit que básicamente tiene una pantalla AMOLED de 1.64 pulgadas recuerden, es un reloj, no es una banda y como podemos ver, la compañía se salió de ese factor de forma que tenía anteriormente, que era solamente redondo y está incursionando en un factor realmente rectangular lo cual podría funcionar bastante bien dentro de las cosas interesantes además de la pantalla que ya habíamos mencionado es que pues al igual que muchos de los relojes de huawei tiene una batería de larga duración vamos a ver cuánto tiempo tiene 12 cursos animados en donde seguramente el reloj va a guiar el ejercicio tiene 96 modos de ejercicio efectiva, efectivamente, tiene monitoreo de salud, recuerden, la parte de frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, tiene GPS, resiste 5 atmósferas para los que les gusta nadar y además tiene eh, pues, guía científica precisamente para hacer los workouts. Este tiene mi nombre lo hemos logrado, efectivamente aquí está, fíjense tiene un factor rectangular bastante interesante, vamos a ir prendiendo la pantalla para que ustedes se hagan una idea, solo tiene un botón, los sensores y este es muy sobrio, muy negro, aquí lo que vamos a hacer, por alguna sugerencia de ustedes es ponerlo en español generalmente yo uso los dispositivos en inglés pero eh, realmente la audiencia manda etcétera entonces acá la idea es vincularlo precisamente con la aplicación de salud ¿sí? con la aplicación de salud de huawei vamos a ver entonces aquí lo que vamos a hacer es añadir un reloj uh -huh. por ejemplo aquí no lo... ¡Ajá! aquí apareció el Watch Fit lo vamos a añadir Ajá, me voy a des desconectar del Watch GT 2e que tenía Uh -huh. vemos que es este y efectivamente aquí lo estamos emparentando el proceso es así de fácil entonces le voy a decir que baje automáticamente los paquetes con wifi y que además se actualice y ok, ahora lo que vamos a hacer usarlo para ver qué tan cómodo es Debo decirles que yo no tengo una muñeca muy grande. Ni muy gruesa. Entonces, en mi caso, se ajusta exactamente bien. Bueno, vamos a ver qué más hay en la caja. Porque eso es algo que siempre nos preguntan. ¿Qué más viene en la oferta? Aquí tenemos un cable... Ah, miren. De USB A... A algo propietario que no es una base estábamos acostumbrados a unas bases muy grandes precisamente pero en este caso es una, una base relativamente pequeña que simplemente se conecta acá por medio de imanes vamos a ver creo que no la estamos poniendo bien ahora sí. así se conecta de USB-A a este adaptador imantado no necesitamos la base grande que teníamos antes. Y vamos a ver qué más viene en la caja. Algo de documentación. Uh -huh. Oh, la tengo al revés. En diferentes idiomas. En donde efectivamente hablan sobre las bondades del reloj, las cosas a tener en cuenta y demás. De resto... Creo que ya no hay nada más. Bueno, estos son los contenidos de la caja del Watch Fit. Y lo que vamos a hacer es probarlo. Ver por ejemplo cómo funcionan sus caras. Cuántas trae, porque fíjense. De entrada podemos ver que hay bastantes. Esta por ejemplo me gusta bastante. Un poco vintage. Vamos a ver de abajo hacia arriba. Entonces tenemos acceso directo a las funciones más básicas como no molestar. Esta parte básicamente de la pantalla prendida siempre. Vibrar para que suene el teléfono. Aquí lo estoy buscando, ya lo encontré. Ajá. Listo. Las alarmas, lo cual es supremamente útil un acceso rápido, y obviamente la configuración dentro de la configuración podemos configurar, configurar la pantalla nuevamente las caras como lo estábamos haciendo anteriormente volvamos allá a la configuración qué tan fuerte precisamente va a vibrar si no vibra y demás en mi caso creo que está bien así modo no molestar y acá algo que todo el mundo quiere ver. Los workouts. Entonces acá esto efectivamente nos va a recordar cuando empezar y terminar cada una de las actividades de ejercicio. La parte del sistema. Re, eh, res, hacer el restart apagarlo, el reset aquí me puedo volver, si se fijan, hacia la derecha veo las opciones hacia la izquierda me devuelvo y acerca del modelo bueno, ahora de abajo hacia arriba, puedo ver los mensajes las notificaciones y hacia los lados, veo por ejemplo los pasos, está nuevo la música el clima el nivel de estrés, que es chévere saberlo, la frecuencia cardíaca que siempre la está midiendo y también hay una forma de ver el oxígeno que hay en la sangre. Lo vamos a estar explorando, les vamos a contar, porque también dice que para las mujeres eh, mide ese ciclo menstrual de los días especiales precisamente para tener control de lo que está pasando con nuestro organismo. Así. Hey amigos de TechCetera, hoy estamos con David, que cada vez nos visita más, lo cual es fantástico. David, cuéntanos cómo estás y qué haces en Huawei. Estimadísimo Felipe y amigos de TechCetera, muy, muy, muy feliz de estar aquí. Pues mi nombre es David Moeno, soy director de Relaciones Públicas para Huawei Consumer Business Group de América Latina. Y no nada más eso, sino también ya saben que soy entusiasta del producto de esta gran marca. Y el día de hoy vamos a platicar de un lanzamiento que creo que comentamos justamente hace unos días en el contexto del Huawei Developer Conference, justamente hace poco más de 10 días, y ahora ya lo tenemos en Colombia, por ahí, creo que mi estimado Felipe... Mira, Camelitos. Ajá. Yo también tengo el negro, entonces, <risa> solar, por lo tanto, de este nuevo wearable revolucionario, de verdad, en muchos aspectos, el nuevo Huawei Watch Fit, justamente. Bueno, pero David, te me adelantaste. Yo quiero que me hables de la serie como tal, ¿cierto? Porque veníamos ah, ¿no? de del Watch 2 GT, del Watch 2 gt y ahora saltamos al Fit. Cuéntame un poco las diferencias entre estos relojes, porque la gente llega a la tienda y le dicen, no, tengo este que está en descuento, y pues ellos necesitan saber cuál es la diferencia antes de tomar una decisión. Muy buena pregunta, estimado Felipe, me encanta porque justamente es parte de la estrategia que tenemos el dar a los, a los usuarios estas opciones, tener diferentes funciones, from fun factors, diseños, para que justamente ellos sean los que tienen la última palabra al momento de escoger el wearable o el watch, el smartwatch, que más les acomode. De momento, en el mercado local en Colombia, y bueno, en muchos de los mercados de Latinoamérica también, tenemos varias opciones. Tenemos tres opciones de watch. Tenemos el watch GT2, el, digamos el tradicional. Este Watch GT2 cuenta con una carátula circular, tamaño estándar de 46 milímetros, aunque también existen variantes de 42 milímetros, por si quieres eh, algo un poco más pequeño, para que sea más elegante en la muñeca. El Watch GT2, de, no te voy a decir de primera generación, porque hubo un GT también, hace uh -huh. ya casi dos años, pero digamos que el Watch GT2 tradicional tiene una función que sus otros hermanos no tienen, que es, tenemos un parlante, y tenemos un micrófono. ¿Qué significa esto? Que podemos responder llamadas. Está sincronizado con tu smartphone, puedes responder llamadas sin ningún problema desde la muñeca con el GP2 tradicional. Entonces, diferencias es, disponible en dos tamaños, tenemos eh, obviamente esta facultad de responder llamadas, eh, y no nada más de ponerle si sí la tomas o no, como decía, parlante y micrófono para poder hablar y escuchar. ¿no? Desde más el reloj, como desde tal. Desde el reloj. Entonces, ahí hay una opción. Ahí tenemos... 14 hasta 14 días de duración de batería, esto es tradición en los dispositivos GT, cada que vean un dispositivo de Huawei, un Watch que tenga en su nombre las letras G y T, pueden estar seguros que tiene el rendimiento más amplio de batería, 14 días hasta dos semanas. Después tenemos una variante muy interesante de este producto, que es el Huawei Watch GT2e, una pequeña E al final. Esta es una variante que está más enfocada a un consumidor juvenil, a diferencia de, no voy a decir su antecesor, sino de su par, porque salieron con relativamente poco tiempo de distancia. A diferencia de su par, el Watch GT2 tradicional, tenemos en lugar de, por ejemplo, eh, cajas cerámicas o metálicas, eh, correas más sobrias, eh, totalmente negras y sólidas, eh, y, o correas eh, de cuero, como teníamos en, en el GT2. Acá vamos a tener una correa de polie, polielastómero, es una palabra complicada, Sí, es un caucho, es un caucho básicamente de alta resistencia, alta durabilidad, hipoalergénico muy importante, con eh, la correa está perforada, porque esta perforada, además de dar un diseño excepcional, tiene también este tema de ergonomía y comodidad. ¿no? Tenemos colores disruptivos en esta serie GT2E, tenemos eh, un color verde, por ejemplo, que es muy atractivo, un color rojo intenso, y las diferencias son que, bueno, el GT2E, al ser un producto más juvenil, no cuenta con este micrófono ni el parlante, pero sí cuenta con nuevos modos de ejercicio en los cuales encontramos algunas, eh, pues digamos, rutinas que son más disruptivas, que son del gusto de los jóvenes, como por ejemplo la danza hip hop, el parkour y este tipo de cosas. Es un producto un poco más flexible, más dinámico, ¿no? El GT2 tradicional es más sobrio. Por, por, si lo tenemos que, que, que encasillar un estereotipo, es un producto más ejecutivo, por llamarlo de cierta forma, ¿no? Pero también mismo desempeño, tenemos dos semanas de batería, entonces básicamente tienen la misma durabilidad, simplemente tienen distintos estilos, ¿no? Y justamente llegamos al tercer hermano de esta serie, Watch. Este Watch ya no es GT, es una serie totalmente distinta. O sea, tiene el ADN, pues, ¿no? de desempeño, rutinas de ejercicio, diseño, durabilidad, pero tiene variantes interesantes, que es justamente el que acabamos de lanzar, que es el Huawei Watch Fit. La principal diferencia, así nada más de verlos, es la primera vez que Huawei recurre a un form factor de cuerpo rectangular. Esto trae muchísimos beneficios. Por ejemplo, el primero es un tema de ergonomía, porque no nada más es un cuerpo rectangular, sino es un cuerpo rectangular ligeramente curvo, que se adapta perfectamente a la curvatura de la muñeca. Tenemos una pantalla AMOLED de 1,64 pulgadas con reproducción de más de 16.7 millones de colores, lo que nos permite no nada más poder tener una visibilidad perfecta de nuestras métricas de salud, las rutinas de ejercicio, sino también personalizar más allá la pantalla del dispositivo, podemos cambiar los fondos, podemos personalizar los widgets, por ejemplo, Felipe me puede decir, bueno, yo necesito tener mis widgets de calorías, de batería y de ritmo cardíaco. Yo te puedo decir, bueno, yo por ahí quisiera quitar el de calorías y poner el contador de pasos y podemos quitar el de ritmo cardíaco y poner el de clima, por decirte algunos, ¿no? Es básicamente así. Entonces tenemos aquí, además de esto, eh, más de 130 carátulas, eh, que podemos nosotros eh, configurar en el dispositivo por medio de la aplicación Huawei Health. Entonces, por ahí es un dispositivo también muy joven, muy dinámico, ultra ligero. Este tiene un peso de 21 gramos la caja del reloj y 34 gramos ya con la correa integrada. Entonces, básicamente se les va a olvidar que lo traen puesto. Es más, es tan fácil que se nos olvide que lo traemos puesto, que cuando empezamos a hacer un ejercicio, como por ejemplo, si salimos a correr, lo traemos puesto y se nos olvida activar la rutina, el dispositivo de forma inteligente va a detectar que estamos corriendo y nos va a preguntar si queremos activar la rutina. Para distraídos como yo, eso es algo sumamente útil. Entonces, aquí va a haber también otra diferencia muy puntual. Tenemos duración de batería de hasta 10 días, lo cual no es nada despreciable, muy al contrario. No es que muy bueno. Muy bueno. Es pequeñito, que es ultraligero por ahí productos similares te dan 12, 18 horas de batería, a lo mejor sí o sí lo tienes que cargar diario. Este no. Este nos va a dar hasta 10 días de uso tradicional, con varias rutinas de ejercicio, consultando la pantalla, midiendo recurrentemente tu frecuencia cardíaca, los patrones de sueño, o sea, uso normal, definitivamente sin limitarte. David, una ejemplo, pregunta. Dígame, dígame. ¿Por qué este dispositivo tiene un nombre de, que venía de una banda anteriormente? Recuerden que, que teníamos el, la... la, la Huawei Fit, que era una banda, o sea, por eso yo apenas lo vi, dije, ah, sacaron otra nueva versión de la banda, pero no, este es un reloj. O este sea, es están, en, ¿están emparentados o cuál es la razón? Pues mira, el, eh, digamos que este dispositivo, el Huawei Fit, que lanzamos también hace dos, tres años por ahí, era un dispositivo que ya empezaba con, esta, con este deseo de Huawei de transicionar de la Smart Band tradicional, que seguimos teniendo varias, por supuesto hacia el smartwatch, porque ya tenía una pantalla más grande, que si bien seguía siendo monocromática, tenía una carátula eh, circular, cosa que no era muy común encontrar en las smartbands en ese entonces. Entonces ya estaba transicionando entre el mundo de la smartband, que en ese entonces la mayoría de las smartbands ni siquiera tenían pantalla, en general hablando de la industria, hacia la parte del smartwatch, con el Huawei Watch Fit, justamente el nombre lo dice, ya no es el Fit nada más, sino Watch Fit, es la evolución, para que obviamente a nuestros seguidores y consumidores no les quede la menor duda que se trata de un reloj inteligente en toda la extensión de la palabra, aunque tiene un form factor muy ligero, que sí se asemeja al de una Smartband, efectivamente, es un reloj inteligente completo, ¿no? Por el desempeño, por la duración de batería, por la calidad de la pantalla, por las funciones que tiene tan extensas que ahora vamos a comentar, y por supuesto, porque también da la hora, ¿no? Es algo muy importante. Se nos claro, olvida luego, ¿no? que, que también tienen que, que ser buenos para dar la hora, ¿no? Porque luego, eso pasaba con las Smartbands, que como no tenían pantalla, pues traías ahí un brazalete plástico que solo te servía para monitorear ciertas funciones y luego esa información la tenías que sincronizar con el smartphone para tener visibilidad. Acá no, acá le pusimos una pantalla excepcional para que tengamos en tiempo real la referencia de todas estas métricas y de todas estas actividades. Es más, la pantalla es tan buena que puede hacer algo que sus hermanos, los GT, no hacen, que es desplegar por medio del asistente inteligente de ejercicio 12 animaciones de ejercicios rápidos que nos permiten atacar con ejercicios de alta intensidad ciertos puntos del cuerpo clave, como por ejemplo la relajación de hombros y, y músculos del cuello, tonificación de abdominales, piernas, muslos, hacer ejercicios rápidos para reenergizarnos, para por ejemplo, estamos un poco... Ahora, sobre todo en esta situación, amigo, que estamos en la parte de, pues, el sedentarismo por el aislamiento y estamos trabajando desde casa y todo esto, pensamos que al no tener acceso a gimnasios o a entrenadores personales o a estos recursos a los que tenemos acceso en, en situaciones normales, no vamos a poder seguir una rutina frecuente, sana, de alto impacto. Y esto es todo lo contrario, porque gracias al, al, al Huawei Watch Fit, vamos a poder tener acceso a estas animaciones tan increíbles que nos van a dar, estos tutoriales para hacer ejercicios cortos, pero muy enfocados, de entre dos y medio minutos a seis minutos. Entonces, no hay, no hay pretexto, ¿no? No importa si eres un ejecutivo muy ocupado, si eres una persona que está muy enfocada en sus actividades del diario, la familia, el trabajo, la parte creativa, siempre vas a tener esos minutitos entre llamada y llamada, junta y junta, eh, actividad y actividad dos minutos y medio hasta seis minutos. Claro que todo el mundo los tiene en lo que te preparas un café, en lo que esperas el almuerzo. Y puedes hacer justo al lado de tu escritorio, en una habitación pequeña, en un espacio limitado. Puedes hacer ejercicios muy efectivos. Entonces, ya no tenemos que estar buscando videos en línea de, de tutoriales, que eso se volvió ahora eh, una tendencia al estar buscando eh, algunas rutinas de ejercicio por medio de videos. Pues ya no, porque eso nos quita un poco el enfoque. No estar viendo el televisor o la laptop o el teléfono no nos permite ejecutar correctamente nuestras rutinas, pero ¿qué tal que lo tienes aquí? Entonces, mientras haces la rutina, simple y sencillamente ves la carácter de tu reloj y tienes la referencia perfecta. La puedes seguir paso a paso porque las animaciones están hechas precisamente para que cualquier tipo de usuario pueda seguirlas a detalle. Entonces, por ahí tenemos una ventaja que también justifica por mucho la parte del form factor que sea rectangular y no circular, porque pues estamos viendo estas animaciones maravillosas. Una pregunta, David. Esto... No es una suscripción, ¿no? Ya por haber comprado el reloj, tengo acceso a esas animaciones y no tengo que estar renovando o pagando mensualmente, ¿cierto? Esto es una gran pregunta, estimado Felipe, porque justamente Huawei lo que quiere hacer con sus wearables es que out of the box, el primer día que lo usas, ya tengas todos los servicios disponibles, ¿no? Que eso, te voy a leer un poco la mente y voy a responderte una pregunta en avanzada. Yo creo sí, que sí. estás pensando, oye, ¿y será posible sincronizar... Eh, pues algunas aplicaciones o funciones de terceros, la realidad es que no es necesario. ¿Por qué? Porque Huawei a través de su investigación y desarrollo ha dotado a este dispositivo de varias funciones que antes justamente teníamos que buscar en terceros, sincronizar, ver si nos gustaba, si era compatible, ya no más. El usuario simple y sencillamente prende su reloj, se lo pone en la muñeca, lo sincroniza con su smartphone muy fácil por medio de la aplicación de salud o Huawei Health y ya está. Puedes empezar a hacer ejercicio, a monitorear eh, la saturación de oxígeno en la sangre, ritmo cardíaco, patrones de sueño, los ciclos menstruales, ese es un gran ejemplo de lo que te comento, porque en el pasado, nuestras consumidoras tenían que estar buscando eh, en las tiendas de aplicaciones, eh, pues, este tipo de apps o de funciones para, por ejemplo, llevar un calendario, eh, monitorear su ciclo, algunas de estas aplicaciones sí tenían algunas funciones que le gustaban, otras no, algunas eran muy precisas, otras no, en fin, entonces... A veces tenían que estar combinando con dos aplicaciones para tener una referencia más o menos precisa. Eso se acabó, porque eso ya viene integrado dentro del reloj, por ejemplo, y sincronizado con Huawei Health. Entonces, no hay necesidad de estar buscando aplicaciones para correr, para monitorear GPS, para justamente lo que preguntas, el tener rutinas a la mano. Todo eso ya viene integrado, ya viene incluido y lo podemos disfrutar desde el primer día. Súper interesante. David, hay algo que, que, o bueno, dos preguntas que son, nos han hecho cuando hemos publicado fotos en Instagram y demás. Y es, uno, ¿con este Watch Fit puedo tomar llamadas o esa función es específicamente del Watch GT2? Es correcto, Felipe, no se pueden tomar llamadas. Esto es exclusivo del Watch eh, GT2. Justamente hay diferenciadores clave. Pero, por ejemplo, el GT2 no tiene estas 12 rutinas eh, con el entrenador personal virtual, porque no tiene el form factor es circular, este es rectangular. Entonces, hay diferencias clave, ¿no? Si el usuario dice, bueno, yo sí necesito el tema de llamadas, ahí está el, el GT2 sin problema. Si el usuario dice, no, yo prefiero mejor un form factor compacto, sí me interesan mucho estas animaciones de ejercicio eh, de entrenador personal virtual, digámoslo así, entonces se pueden ir por el Watch Fit. Hay algo para todos, definitivamente. David, eh, Ustedes tienen un asistente que tiene el nombre de una cantante muy querida en Latinoamérica, que es Cilia. ¿Cuándo vamos a ver a Cilia en alguno de estos dispositivos? De momento no lo tenemos para este Watch, pero estoy seguro que vendrá para futuros lanzamientos. Este watch, en cuanto a asistencia inteligente, lo que tiene es más un tema de interacción con el smartphone por medio de controles, por ejemplo, el control para la reproducción musical. Podemos dejar nuestro smartphone cargando o en alguna otra habitación en otro lado, en el escritorio por ahí, y podemos estar cambiando los tracks, subiendo, bajando el volumen, reproducción, pausa, sin ningún problema. También una que me gusta mucho, que es buenísima para ustedes los creadores de contenido, es el poder controlar el obturador de la cámara desde acá, por ejemplo, tú sabes que los usuarios de dispositivos eh, en cuanto a smartphones de Huawei, siempre, siempre se nos pide que tomemos la foto en la reunión, en el evento, entonces casi nunca salimos, por ahí si ves mis redes sociales, yo nunca salgo las uh -huh. redes sociales. porque tú tomas la foto con tu P40, entonces pues toma la foto, entonces ahora ya no, ahora yo puedo fijar mi teléfono, ponerlo en un trípode, como sea, y discretamente desde el, desde el watch... Pozo, doy un toquecito y ya está. Incluso es súper útil cuando te quieres grabar eh, para hacer un blog o un podcast eh, y no quieres realmente utilizar la cámara frontal, tú utilizas la cámara trasera, ya tienes tu encuadre, das un toquecito y empiezas a grabar en video. Terminas el video, das un toquecito y detienes. Entonces, también por ahí para los creadores de contenido, para los entusiastas de, de utilizar la cámara en varios frentes, les va a parecer sumamente útil el tener este control desde la muñeca. David, las mujeres nos han preguntado, porque esto tiene un botón de acción, ¿no? Es el único botón que hay, de resto yo, uh -huh. en pantalla, voy a izquierda, derecha, arriba, abajo, y esos son, la, la, por así decirlo, las, los indicadores de navegación. Pero nos podrías decir, ¿dónde encontramos esta parte del ciclo menstrual? Porque es que cuando miramos rápidamente el Watch Fit, no encontramos dónde. Justamente, querido amigo, ahí está en las funciones y también pueden buscarlo a través de el, el, la aplicación de Huawei Health. Eh, si en algunos dispositivos no está todavía, muy posiblemente caiga en una actualización OTA, Over the Air. Justamente okay. los eh, ciclos de ejercicio que te comentaba el entrenador virtual, de hecho, a mí me cayó el día que lo abrí. que Yo fui acá de los primeros en entrar a la preventa en México. Eh, lo sincronicé inmediatamente con eh, Huawei Health y de inmediato me cayó la actualización de software y ya tenía esta función de los entrenadores virtuales. Entonces, les pido eso nada más, que lo estén actualizando, o sea, que estén buscando la actualización en Huawei Health y estoy seguro que la función estará disponible. ¿Y cómo se llama esa función del ciclo menstrual? Creo que solamente se llama así, este, calendario y ciclo menstrual, algo así. Ah, bueno, listo. Bueno, y otra cosa que encontramos y que nos parece muy interesante y muy útil para esta época es este indicador de saturación del oxígeno, ¿sí? ¿Esto me puede indicar, por ejemplo, si algo está mal con mi salud? De hecho, es una gran pregunta, estimado Felipe, porque si bien nosotros no estamos promoviendo nuestros dispositivos como reemplazos a ningún tipo de tratamiento diagnóstico médico, gracias a que tienen una precisión de grado científico, es que podemos nosotros darle una guía muy correcta, muy exacta a los usuarios sobre su estado de salud. De hecho, todos los sensores, incluyendo el de ritmo cardíaco, han sido optimizados no nada más en cuanto a hardware, ahí vamos ya en la cuarta generación de sensor de ritmo cardíaco, sino también a nivel de algoritmos inteligentes que han sido entrenados eh, por medio de millones de referencias de Big Data. Entonces, ahí tienen toda la ciencia, toda la investigación y desarrollo directo en su muñeca. Aquí la situación es, con la medición de saturación de oxígeno, un adulto normal en condiciones de salud, digamos positivas, debe de tener más del 90%. Cualquier cosa bajo del 90%, eso es una alerta de salud. Entonces, si el usuario al momento de medir frecuentemente su saturación de oxígeno en la sangre se da cuenta que tiene niveles más abajo, 70 y tantos, 80 y tantos, lo que sea, ahí el usuario puede tomar una decisión de consultar a su médico o experto de salud y tener un diagnóstico preciso. La comodidad la conveniencia de tener una medición científica directamente en la muñeca verdaderamente es invaluable en estos momentos. Y ¿sabes que No nada más para los atletas de alto desempeño o la gente que hace mucho ejercicio, de verdad para cualquier usuario. no Por ejemplo, también el poder medir nuestros patrones de sueño, sobre todo ahora que estamos viviendo pues eh, alguna especie de alteración a nuestra rutina, que tenemos momentos de estrés eh, personal, laboral, en fin, eh, justamente el tener esta referencia de a lo mejor por qué no podemos conciliar bien el sueño, por qué tenemos insomnio, por qué dormimos de más, eso también es muy útil, ¿no? Porque eso nos permite, como te decía, tomar decisiones en la parte de monitoreo del sueño con la tecnología True Sleep. Incluso no nada más vamos a recibir las métricas de cuántas horas dormimos y todo esto, sino que vamos a recibir consejos proactivos por parte de la aplicación de Huawei eh, Health Huawei Salud de cómo podemos mejorar esos hábitos. Insisto, todas estas métricas son muy importantes para darnos obviamente una visibilidad más clara de nuestro estado de salud y de nuevo insisto, para que podamos tomar una decisión de a qué experto de la salud consultar y en qué momento hacerlo. Entonces, de verdad que en estos momentos es invaluable, hay que cuidar de nuestra salud, es lo más valioso que tenemos y qué mejor que tener un dispositivo que nos va a ayudar a tener un control 24-7, ya no es de, bueno, eh, voy a monitorear mi ritmo cardíaco ahí cuando me acuerde, no, lo puedes estar monitoreando en todo momento, Puedes tener, incluso tienes una gráfica de monitoreo diario, semanal, anual, si así quieres. Y así, como te decía, tener un cuidado más preciso de la salud. David, una pregunta, porque vi que cuando tú hablaste de emparejarlo con dispositivos, hablaste del smartphone, pero no dijiste qué tipo. ¿Funcionó con otros dispositivos de Android? ¿Funciona con iOS? ¿Cómo es la compatibilidad? Correcto, estimado. Gran punto. La respuesta corta a todo eso es sí. Funciona obviamente con dispositivos Huawei, funciona con básicamente cualquier dispositivo Android, siempre y cuando me parece que sea Android 8.0 para arriba, y por supuesto también funciona con dispositivos iOS, simple y sencillamente vamos a tener aquí un par de limitantes, por ejemplo, eh, la medición de estrés no está disponible en iOS, eh, temas como el control de la cámara y el control de audio tampoco están disponibles en iOS, pero bueno, fuera de eso... Todo lo demás está disponible. La aplicación de Huawei Health, bueno, viene preinstalada en nuestros dispositivos, pero si tú tienes un producto iOS o cualquier otro producto Android en las tiendas de aplicaciones que ya conocen, en el caso de Huawei, por supuesto, y de Android, lo pueden conseguir desde App Gallery y ahí simple y sencillamente descargan Huawei Health o Huawei Salud, detectan su dispositivo, lo sincronizan y ya está. Tienen acceso a las funciones. David, última pregunta. La gente no entiende las actualizaciones. ¿Qué tipo de funcionalidades o de ventajas van a recibir a través de este tipo de actualizaciones over the air? Bueno, como con cualquier dispositivo estimado, siempre eh, está la posibilidad de afinar ciertas funciones. Por ejemplo, en esta primera actualización que te comentaba, es determinante para tener eh, acceso a el entrenador virtual personal, a estas animaciones fantásticas para estos dos ejercicios de alto impacto. Es una actualización de software, tal cual como sucede cuando tú bajas una actualización de pues, algún parche de seguridad, función o sistema operativo para tu teléfono, es exactamente igual. Lo único que hay que hacer es, a través de la aplicación Huawei Health o Salud, con la que sincronizamos el smartwatch a nuestro dispositivo, a nuestro smartphone, no importa cuál sea, ahí vamos a buscar eh, pues, una pequeña pestaña, una función que dice... Actualizar firmware y cuando no tenemos actualizaciones, no pasa nada, no hay ningún indicador. Cuando hay alguna actualización disponible, pone un pequeño numerito en su índice de que tenemos una actualización. Damos un toque ahí, entramos y el dispositivo se encarga de todo. Descarga la actualización, sincroniza la actualización con el reloj y ya está. Podemos tener acceso a nuevas funciones. David, cuando sacamos el video de MUI 11, la gente se enloqueció. Hizo muchos comentarios y demás. Y una de las preguntas que nos hacían al ver la foto del dispositivo es las personas que tengan el sistema operativo en beta o actualizado a EMUI 11, cuando salga oficialmente, van a tener alguna ventaja o alguna funcionalidad extra en el Watch Fit? Eso todavía no lo sé, porque todavía no tenemos <risas> las características finales de EMUI 11. Ahorita solo conocemos lo que tiene la beta, pero sí hay una promesa de que obviamente la versión final, la versión, llamémosle comercial, para usuario final, la actualización ya completa, sí va a tener nuevas funciones. No sé si directamente relacionadas con este producto o algún otro, como los Watches GT2 eh, o algún otro dispositivo, no lo sé. La única que sí sabemos es obviamente la de la colaboración multipantalla que vamos a tener con las Matebooks. Obviamente que ahí tú sabes que vamos a poder tener acceso hasta tres ventanas. Pero fuera de esto, la verdad no tenemos visibilidad todavía. Pero bueno, estén atentos eh, para el rollout de esa actualización y obviamente de las nuevas funciones de las cuales va a dotar esta nueva versión del sistema operativo a smartphones como el P40 Pro el Mate 30 Pro, incluso la Huawei MatePad Pro, la tablet que eso también es bastante sorprendente Perfecto, muchas gracias David Caballero, muchísimas gracias ha sido todo un placer y estoy seguro que muy pronto, como te dije la vez pasada vamos a estar platicando de nuevos lanzamientos eh, para el mercado colombiano y por supuesto para todo Latinoamérica <risa>